en este momento vamos a pasar el turno a Yerjan la antigua que tiene su tema. Veamos. Gracias Francis y gracias a todo el equipo de producción. Miren, aquí en el WhatsApp, a propósito de lo que planteaba ahorita con lo de la sangre, nos escribe Antonella, dice, buenos días Yerjan, yo... Tengo la sangre B negativa y me tuve al morir. Y la sangre me la conseguían en Santiago y en La Vega con mucha dificultad. Atención pueblo a esto. Porque aquí en San Francisco no aparece ese tipo de sangre. Y me pusieron ocho pintas buscando por los pueblos. Me amputaron una pierna porque tenía la sangre en un 2%. Caramba, es la sangre más difícil, BRH negativa. BRH es la que sí. tú tienes en estadística muy sí. bajita. Sí, mire, Antonella, si el Estado tuviera organizado eso, fuera fácil identificar en San Francisco de Macorís y en cualquier parte del país dónde están esa gente. Y cuando pasan ese tipo de cosas con ese tipo de gente, como es el caso suyo, inmediatamente el Estado se pone en contacto con esa gente. A eso se le llama poder de la información. Es decir, una gente que tiene ese tipo de sangre, necesita esa sangre, eso debe generar una alarma inmediata para esa gente que tienen ese tipo de sangre y que sean potenciales donantes. Es lo que nosotros estamos planteando. Pero ya luego lo vamos a tratar más adelante. Miren, por otro lado, eh, yo vi una información en las redes sociales, me pareció... Interesante comentarlo en el día de hoy porque yo debo de ser coherente con lo que digo. El comentario que voy a hacer no le va a gustar a mucha gente, incluyendo a gente que son muy mías, porque son mi familia. Pero toca. Y cuando toca, toca. Yo dije en este programa, y he dicho siempre, y le pedía a esos dirigentes ya eh, rezagados del PLD, que le permitieran a las nuevas generaciones ir ocupando cargos dentro de ese partido para que lo renueven. No porque me interese que el PLD siga vivo, sino por la democracia. Porque cuando no hay partido fuerte de oposición, los gobiernos hacen lo que le da la gana. Oiga esto. Si fuera el PLD que estuviera en el poder, lo ideal es que haya un partido fuerte haciendo la oposición y denuncia para que el partido de poder no haga lo que quiera. No haga lo que quiera, porque sabe que tiene la presión de un partido fuerte y opositor que le puede arrebatar el poder. Esa es la democracia y eso es lo que hay que fortalecer siempre. Por eso que todo aquel que apuesta a que los partidos de oposición se debiliten, está equivocado. Está equivocado porque eso le hace daño a la democracia. Pero tampoco vamos a hablar de eso a profundidad. Pero me toca estar en desacuerdo con la posición de nuestro tío Juan Antiguo. Y con todo el respeto que él se merece, toca la crítica, porque la buscó. Yo he dicho aquí públicamente y le he pedido a esas personas rezagadas que ya deberían darle chance a las nuevas generaciones y ellos pasar a otro rol. Ellos deben pasar a otro rol de asesoría, de acompañamiento. Si quieren, pueden crear el comité de acompañamiento del PLD pero no pueden pretender seguir ellos siendo los dirigentes principales, porque ya su tiempo de dirigencia activa pasó. Y esto me, me verdad, con todo el respeto de mi tío, debo decírselo. ¿Qué yo considero? Creo que mandé la otra muchacha, no sé si le mandé la, la, la de mi otro tío Bullo. Está ahí, estaba puesta ahí. Y esto es un consejo que le voy a dar. La anterior, porque esa es la de... Sí, esa es la de Bullo. Sí, pero él estaba en, en, en la anterior, sí. estaba Ajá. ya para... El ¿Cuál proceso? es mi consejo a Juanito? Mi tío, ese. dirigente del PLD. Usted, en vez de... A, el, y, ah, mira, no, ese es de Juan Antigua. Sí, ese es de Juan Antigua. Y va a ganar, y la, gana, gana. La, la posterior entonces. Gana. ¿Cuál Ahí, es, qué sería lo ideal? Que usted apoya a su hermano, que está mucho más joven que usted y que tiene mayor fuerza de trabajo. Además que más político. Tiene, más, tiene, más, tiene más, más, más vinculación con el pueblo. Yo entiendo que Juanito a quien debe de apoyar es a su hermano o a otro dirigente, como es el caso, por ejemplo, de Fermín, un muchacho joven, un muchacho joven y con mucho potencial dentro de ese partido, Fermín Sánchez, o los otros jóvenes que quieran aspirar dentro de ese partido. Pero no podemos seguir permitiendo. Que la misma gente que ha dirigido el PLD durante 20 años lo siga dirigiendo, porque entonces, ¿para qué crítica podemos hacer? ¿Qué crítica podemos hacer? Luego, ¿qué vamos a decir? ¿Que el partido se renovó? Sí, señores, ya somos un partido nuevo con la misma gente. No, hombre, ya su tiempo es de asesoría, de acompañamiento. Es lo mismo que yo ver a, a, a nuestro amigo Luis Núñez querer dirigir, eh, eh, seguir en el partido dirigiendo. No, su tiempo pasó. O, o a mi amigo Luis Paula, que está joven, pero su tiempo pasó. Ya no conectan con las nuevas generaciones. Eh. Ya no convencen a nadie de las nuevas generaciones, que son la mayoría. Y fíjense ustedes que esta es mi familia, pero tengo que decir las cosas como son. Juanito, que yo se lo pedí incluso públicamente a toditos ellos, ya, ya, usted debería apoyar a su hermano para que esos votos suyos se conviertan en un afluente de la candidatura al Comité Central de su hermano Bullo y así asegurar que él pase, que fue lo que debió pasar, por ejemplo, con la candidatura a diputado, que al no aglutinar, al no preparar bien la estrategia, se quedó, se quedó porque a, eh, los liderazgos hay que crearlos, hay que levantarlos. Cuando nosotros dirigíamos juventud en nuestra zona, nosotros teníamos una regla sine qua non, inquebrantable dentro de los grupos que nosotros dirigíamos. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Que nadie podía dirigir el, el, el, los grupos por más de un año. Nadie. Y eso, que, yo, era, que yo, yo tenía un liderazgo fuertísimo ahí. Y prácticamente las la propuestas de mí, porque era, era un poquito más avanzada. Imagínate tú, yo, yo en contacto eh, con literatura, con la tecnología, en un campo. Mis ideas eran un poquito más avanzadas. Lo mío era avasallador frente a otros. Y aún así, y aún así, nosotros promovíamos que los jóvenes ocuparan cargos de liderazgo. Búsquenlo hoy, son líderes la mayoría. Yo lo puedo citar con, su, con nombre. Son líderes la mayoría que se han destacado en sus diferentes áreas, profesionales la mayoría. ¿Por qué? Porque el liderazgo hay que impulsarlo. Eso es ser un líder. Un líder crea líder, motiva, forma líderes. No quiere ser el líder todo el tiempo. No es eso. Así que el llamado a esos eh, viejos robles a esos viejos robles, su función es de acompañamiento ya, de asesoría, de orientación a las nuevas generaciones, pero no de querer seguir dirigiendo ustedes mismos, porque ya su discurso. Su discurso no conecta con la nueva generación Y yo sé que esto me va a costar quizás eh, Hasta cierta eh, situación una una crítica eh, una, Sí, pero es una crítica que le estoy haciendo constructiva Pero está correcta porque creo que sí Pero por que... mí la pueden coger como quieran Mira, eh. te voy a decir una cosa, estoy contigo Porque creo que sí que Juanito debe ejercer una función de liderazgo Oye. Y el líder promueve, promueve también en los momentos Porque este no, no debe ser la etapa de él eh, ya él, él ha, ha hecho Diablo. mucho y creo que debe conservar su liderazgo y que su hermano sea un claro. dirigente que apoye sus iniciativas. Las la, la nuevas generaciones son las que deben ir ocupando los cargos para que en el 2024, en el 2028, la población vea una nueva generación dirigiendo eso. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, Hernán. Voy a darle caso a uno. Ya ver qué dice el WhatsApp. Miren, <risa> el número que termina en 27...